¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal En el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje divino, precioso que me encantó Lo encontré la semana pasada en una foto de Pinterest y dije ¿por qué no intentarlo? y mostrárselos a todas aquellas personitas que me siguen en YouTube e Instagram y también hoy les voy a enseñar cómo usar una peluca cómo cortarla, los tips que deben saber así que si quieren saber todo esto tiene que seguir viendo bueno mis amores vamos a comenzar con la peluca y esta peluca hice la compra hace un mes por amazon y no esperaba que fuera tan bonita, tan larga, que fuera tan abundante así que se las voy a recomendar y les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan y la miren me estoy poniendo mi mallita para poner todo el pelo hacia atrás que no se salga absolutamente nada y pónganlo detrás de sus orejitas para que se vaya a ver mucho mejor y estén más cómodas Ahora cuando ya coloquen la peluca, vamos a dejar esta telita por fuera. Esta telita es la que nos va a ayudar a cuadrarla muy bien. Cepillenla, desenrédenla y ya cuando estemos listos para cortar, a mí me gusta comenzar desde la mitad y ir perdón, ir hacia afuera es mucho más fácil tienen que dejar un espacio muy pequeño de esta telita para que no vayan a dañar la peluca a mí me gusta mucho, mucho hacerlo así para no irla a dañar y no ir a cortar lo que no tenemos que cortar ahora utilicé corrector morado y amarillo porque tenía unas manchas debajo de los ojos y como un oscurocimiento horrible así que ahora lo que voy a hacer es utilizar mi base de Fit Me by Maybelline y esta base me encanta porque cubre todo, todito, todo pero le voy a ayudar un poquitico para este maquillaje con mi barrita de Iconic London para la base, también es de mi color. Y lo voy a hacer así porque quiero que para este maquillaje todas las imperfecciones estén totalmente tapadas y se vea mucho más bonito. Así que lo vamos a difuminar muy, muy, muy, muy, muy bien. Eso depende de ustedes si les gusta con una brocha o con una esponja. Lo que se haga mucho más fácil para ustedes. Vamos a seguir con nuestras cejas, esta paleta de cejas me gusta mucho porque trae dos colorcitos distintos y el blanquito es como para delinear, vamos a comenzar desde la parte de abajo y vamos a difuminar hacia arriba, que quede bien difuminado, que no quede demasiado recargada la ceja de un tono. Siempre tengan en cuenta de seguir la línea de su ceja para que no les quede más gruesa o más delgada, sino que les queden muy parecidas, no tienen que ser exactamente iguales, recuerden eso. Y con este pincel que es especial para las cejas, vamos a delinearlas para que queden más definidas, para que se vean mucho, mucho, mucho más bonitas. Y vamos a utilizar un poquito en nuestros párpados y esto le va a dar un efecto como mate para que no se vea ese rojo, ese morado que podemos tener y este es un primer para nuestros ojitos es súper cremoso, es muy chévere de usar simplemente apliquen un poquitico y vamos a difuminarlo muy muy bien estas dos cositas que acabamos de aplicar en nuestro párpado vamos ahora a seguir con nuestra peluca voy a utilizar un poquito de sombra negra como para tapar esas imperfecciones y para tapar esos puntos como blancos y no se vea tan feo ahora vamos a utilizar este corrector eh, este concealer, perdón para eh, nuestros párpados, para que las sombras se vean mucho mucho mucho más bonitas los colores se vean más uniformes y lo van a difuminar súper súper bien. Ahora con esta paleta de Double Duty Beauty, Beauty de Tarte Cosmetics vamos a utilizar el color Love. Y este va a ser nuestro color de transición. Con la paleta de Tarte Let in Blue. Vamos a utilizar el color Rebel y este color lo vamos a utilizar solamente en la parte de afuera de nuestro párpado y la clave de este maquillaje es que tienen que difuminar súper súper bien para que los colores se vean muy bien difuminados y no hayan marcas Con el color Leader vamos a utilizar un poco en la parte de abajo de nuestro párpado y lo vamos a unir posteriormente con un poco en la parte de arriba para que se vea mucho más uniforme Bueno, vamos a aplicar un poquito de corrector que ya usamos anteriormente en la parte de nuestro lagrimal para que cree un efecto de iluminado más adelante y vamos a seguir difuminando los colores que ya utilizamos en nuestros ojitos y posteriormente vamos a crear un efecto más oscuro en la parte de abajo y vamos a utilizar este color que es Smoke Show Difumínenlo muy muy bien y van a ver que les va a quedar un efecto súper bonito Ahora con este polvo de Naked Cosmetics es el efecto iluminado que queremos lograr, esto simplemente lo mezclan con agüita y el color se ve divino, espectacular, me encanta el efecto que da en nuestro ojo. Y vamos a seguir con nuestra pestañina, esta pestañina de Julep me encanta porque es súper oscurita. El la forma que tiene este pincel es súper chévere y vamos a aplicar nuestras pestañitas de Velour Lashes y después vamos a hacer una línea para nuestro contorno, no tiene que ser totalmente perfecta y esto lo vamos a lograr con nuestro stick de Iconic London y simplemente es para marcar por donde vamos a utilizar nuestro bronceador más adelante difumínenlo bien y háganlo según la forma de su rostro como a ustedes les guste más y nuevamente con nuestro corrector vamos a aplicar un poquito debajo de nuestros ojos para iluminar un poco, para quitar como todas esas imperfecciones que tengamos difumínenlo bien con una esponja, con una brocha, con lo que ustedes se sientan más cómodas. Y ahora con un polvo traslúcido simplemente vamos a aplicar un poco debajo de nuestros ojos, no demasiado Y también vamos a aplicar un poquito de en la parte de abajo de nuestra cara Y si ustedes quieren también pueden aplicar un poquito en la frente Ahora con esta trío de colores para hacer el contorno de Clara Cosmetics es increíble, los colores son súper bonitos y simplemente vamos a difuminar un poco para que no nos quede una línea marcada, sino que quede más bonito. Quitamos nuestro polvo traslúcido súper súper bien, que no quede nada en nuestra cara. Y ahora con nuestra paleta de San Marcel de iluminadores. Les digo que esta paleta me encanta, los colores son Preciosos, son súper bonitos y no tienen que aplicar muchísimo producto para que realmente se vea, o sea, los colores son increíbles y 100% recomendado. El color que utilicé para esta ocasión es un rosadito y lo pueden ver aquí arribita, es súper bonito, me encanta. Aplicamos en nuestra nariz, arriba de nuestra boca. Y finalmente nuestro labial de Lime Crime de Velvetines. Este color es divino y se llama marshmallow. Es súper bonito, es como muy muy muy clarito, pero a la vez da como un efecto mate bonito. Igualmente yo le eché un poquito de brillo porque me gusta más el brillo y así queda nuestro look final. Bueno personitas divinas y hermosas, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Yo me divertí haciéndolo para ustedes y si ustedes se atreven a intentar este maquillaje no olviden enviarme sus fotos. Si tienen opiniones, comentarios o sugerencias no olviden comentar aquí abajito y todos los productos que usamos y las marcas se los voy a dejar en la cajita de descripción para que corran a verlos. Yo les mando un beso muy grande y los veo en la próxima. ¡Chao!